Acá estamos en Luján Pesca, en el centro de Luján, espectacular la casa de pesca, de todo, eh, para pesca, camping, náutica, ahora les mostramos adentro lo que hay, eh. Bueno, amigos, les mostramos una opción turística muy cerca de Capital Federal. Luján, primero en la Casa de Pesca Luján, espectacular. Tienen de todo, pesca, casa, náutica, camping. Muy bien entendido ahí por Brian, así que les recomendamos que la visiten. Por supuesto, la Basílica de Luján, todo el centro turístico, muy lindo. Y luego en bueno, un paseo por Carlos Ken, eh, una, un pueblo que está muy cerca de Luján. Muy lindo, muy turístico, hay feria. Bueno, una, una vieja estación de tren para recorrer y sacarse fotos. Y ahora le mostramos por último Ruiz, que son 9 kilómetros más. También otra estación, mucho más tranquilo, para venir a tomar unos mates y disfrutar de, de un lindo día con solcito como nos tocó hoy. Así que bueno, la opción turística muy cerca de Capital Federal. Hola amigos, les mostramos Carlos Ken, muy cerquita de Luján, un lindo paseo turístico para venir en familia, hoy un día hermoso, acompaña el solcito después de una semana de lluvia, así que bueno, vale la pena, muy cerca de Capital Federal, Carlos Ken, pasando Luján. Es el sol, que quema de amor, muy lejos del tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho con las palmas.